Hola amigos del canal, ahí vemos algo. alguien, vale, estamos en la casa de Dan y nos ha invitado o nos ha ofrecido hacer unos servicios y entre ellos es sacar su perrito a pasear, así que vamos a ver qué pasa en el juego, ¡a por él! Bueno, aquí está el perrito, ¡Hola! ¿Qué pasa, Ginger? ¿Cómo estás? Bueno, la tele está encendida Y dice que encendamos las luces Hay más luces por ahí ¿Y... Vale, sí, dice que pongamos... Los platos en la cocina. Pero estoy buscando más luces. Pero... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver platos en la cocina. ¡Eh! Esto se puede coger. Anda. Yo, pues si tenemos que recoger todos los platos, bueno, nos paga. Seguramente. Ahora mira una nota. Sí, nos paga O sea, que trabajamos para ella No es que no haya invitado Vaya desilusión Pero una cita ya no lo es Pues venga Vamos a poner esto que nos vamos Otro ¿Y otro? No lo había visto Vale. Vale, dice algo de que se ha escapado un prisionero y joder, el teléfono lo aquí hey it's me Mary I just saw the news and it looks like the weather's going to get a little worse over there tonight than we thought would you mind letting Ginger out in the backyard one more time really quick before the storm starts stay safe tonight I Bye. doubt you'll lose power but just in case you do there's the key in my bedroom that goes to the breaker box downstairs thanks again for all of your help vale tenemos que sacar a Ginger a pasear y, y y está la llave en su dormitorio, aquí hay más habitaciones, eso es la calle, no, Oye, las puertas estas que se mueven, a ver, Vale. La llave, la llave siempre están en los cajones. Epa, mira, a ver. Ah, bueno. No me dejan. Mira. La tormenta no ha empezado todavía. Y Ginger. Venga, a ver. Ah, me vamos. Ya he dicho algo de la llave. No, pero no puedo ahora. Y aquí hay una puerta que no se puede abrir. A ver. David, it again. Bueno, que pongamos los platos Supongo si que es esto que hemos visto Que los pongamos en el sink en, en el fregadero Venga Y la tía se va y se acuerda de eso No es tan sucia Me suena a tarea de entretenimiento, eh Venga, a poner los platitos. Como nos pagan, pues ala. Que si hemos dejado una puerta abierta, pues sí. ¡Anda! La puerta y el perro. Bueno, ya está. Bien ya. Vamos a seguir con los platos. Que nos vamos, qué pesado, vamos no. y esa puerta, noticia just come in from the state weather service that we have a confirmed tornado on the ground near the border of Griffin County. All residents are advised to stay away from windows and to keep an eye on the news for future updates. In other news, now two weeks after his escape from the Maple County penitentiary the search for Danny Decker has been narrowed down to the immediate Pearl County area. Danny is highly spec- Que estemos en casa encerrados, perro. ¿Tú la estás ladrando? Aquí es donde hay que bajar. Hay que arreglar la luz, mierda, la llave. Decía que estaba en, aquí, vale. Esto lo dice. Bien. Vale, ya hemos arreglado la luz. <risa> Ensangrentado yo qué susto, y ahora tengo que encontrar a Jinja. <tose> <tose> ¿Qué haces? ¿Que va dando vueltas por la casa? La luz de la policía. Parece que nos han matado. Pero nos da otra oportunidad. A ver. Corre, corre, corre, corre, corre. Dice que está en el verde, Aquí no está. ya los pasos fuera. Y el perro. ¿Dónde está el perro? Hostia el monstruo. Aquí no nos ve. Va por aquí. ¿Y el perro? ¿Dónde está? Intento. A ver. El sonido viene del dormitorio, vale. Vamos. Cerramos. Que pase el bicho. Ahora hay un armario. Vale, se ha ido. Hay un armario aquí. Aquí no está. En el baño. Cierra. En la sala. En la... Donde se come. En el comedor. Aquí. el living room puede estar en cualquier sitio aquí está aquí está vamos Yuhu. Hemos escapado. Toma. Juegazo del 10. Del 10. Del 10. Juegazo del 10. Buenísimo. Buenísimo. No puedo decir nada más que un 10 sobre 10. Y ahí aparece. Eso me dio un susto a lo primero. Así que genial. Nos vemos en otro juego próximamente. Este lo he disfrutado horriblemente bien.